si sí, ya de por sí minecraft como si no fuese bueno como si no fuera un rpg no realmente vamos a comenzarle creo que está todo bien eh, todo nice eh. está todo worth it oh vamos a ver la historia this is the history the true history of the minecraft uh, world <laughs> a perfect world with animals uh, with a billet with a big nose a tortoise hmm. Hmm. <laughs> se sabía escucha su madre zombie The Walking Dead. Mamá huevo. Me va a dar algo, seguro. Un plan friendly, ¿no? <risa> Se veía venir. Era, era un zombie friendly, gente. O sea, de a zombie, ¿no? What? Portar, al, portar del Nether. Hmm. Qué guapo, no parece un poco de Lego ahí, ¿sabes? ¿Qué un guay? ¿Es un Pigman? Eh, <risa> sí, ¿no? al a little pig, man Yo What? Si con el pinta eh, Transformarse en comida ¿Sale? Literalmente eh, Sí, si, mejor es What the hell? La pelea contra el Saruman Es el señor de los anillos, gente O sea, que Señor de los anillos, completamente Dicho y hecho ¿Y el futuro ¿Estás ahí? ¿Esos bichos salen en Minecraft? No, no, supongo que se han alimentado, ¿no? Bueno, los no, pies hechos un poco como ser un mod. ¡Al ataque, mamá huevo! ¡Qué guapo! Señor de los anillos, ¿eh? Completamente. ¿Esas jaulitas, tío? Los dioses. ¿What? Conocimiento, venid conmigo. Los dioses, tío, del Minecraft testigos de esto todos juntos. Ellos son quienes controlan a raza humana Porque Minecraft es eh, un, un simulador de esclavitud <ríe> Está guapo, en verdad, eh What? ¿Y ese mi bichito What the hell? Tiene un hechizo de invisibilidad, eh ¿Y el culen de hierro ese? Warhammer 40k, o ha sea, pasado de, del señor de los anillos Warhammer 40k, eh con un poco de la película esa de Sarri, dibujito. Es uno de cada. Bueno, de cada sentimiento un color, ¿no? No me acuerdo del nombre. Claravidencia. evidencia? esa esa la voz que tiene, manín. Increíble. Tienes miedo, como todos nosotros, pero acaso. No. Eh, se ¿Es esquipeó ahí solo, eh. De que se haya llegado a este punto. No tenía las manos ahí, gente. <risa> Empezamos. ¿Qué? Harry Potter, o sea, wow, juguetes, yo. Qué guapo, es un viejo Nether o qué? Sonaba Nether, eh. Ma Minecraft, ¿eres tú? Wow, joder, está mejor ordenado que, que, que, que lo que teníamos nosotros en casa, ¿no? Con sus losetitas abajo y todo, toma ya, la peña ahí picando. ¿Ese soy yo? Hola. Hola, mamá huevo. <risa> no queríamos asustarte. Tu habilidad y creatividad nos inspiraron a solicitar tu ayuda. Nuestro mundo está bajo ataque. Qué guay. Está siendo devorado. Es un poco Marvel no ahora, ¿no? Un peligro que solo tú puedes prevenir. Cada segundo cuenta. Con mi pico de diamante. Ayuda. ¿Ah? Gracias. Ahora da un paso adelante, valiente héroe, y únete a nosotros. Va a ser un segundo, pero tú, agárrate. Qué a guay, vos. ¿no? Te doy la bienvenida. Qué gracia es eso, tío. que tenemos mucho que pedirte. Madre mía. Ya están mandando, gente. Hacienda, ¿no? De Minecraft, digo. <risa> like oh. ¡Eh! Espero que te encuentres bien. Hola de nuevo. El tipo de viaje, siempre me Cuidado el copyright. Gente, no, para YouTube no. <risa> por tener el coraje de venir. <risa> Corten. Soy Clara Videncia. Soy acción. Y yo ¿Ah? soy conocimiento valer, no supiendo claro, circunstancias. Pero este mundo está bajo ataque y necesitamos tu ayuda. El de un las héroe, terribles ¿no? Horribles conocidas como Piglins han emergido de su ardiente. Los Piglins ah, no son y ni Bitments. Eh, Destruir esta tierra pacífica y a todas las necesitamos tu ayuda. Porque se interrumpen Dios. No no he tocado no te preocupes. nada. No te faltará ayuda. Hay algunos diálogos Plano. follados, ¿no? O sea, siempre quise decir. eso. <risa> <risa> <¿Te> presentamos. ¿Eh? Regalos. <risa> <risa> Me laúd de la muerte, ¿no? Tocando las melodías correctas con este laúd, los ayudantes recogerán tus recursos, los ¿What? protegerán para ti y construirán lo que necesites. ¿Esos son mis ayudantes? Vale. En este caso que eh, Somos un mardo, ¿vale? Hablar. La llamada la de la grabación. Invocarán a tus amigos para que luchen a tu lado. ¿Qué hay? ¡Sí! ¿Digo qué? Para crear el mundo superior. ¡Super y guapo, ahora no! Te ayudarán a defenderlo. Señor dos anillos, gente de billete. Pero no menos importante, este es el estandarte de ¿Tú? coraje. Álzalo bien arriba Ajá. y el mundo entero vendrá en tu ayuda. Ajá. Como no, soy guapo, no. Eso está está el gracioso. El de los Piglins es insaciable. Ya se han establecido en el mundo superior. Y si no los detenemos. Siento <risa> <pero risa> los bichitos allá, no me oh. la mierda. No preparamos a las criaturas de nuestro mundo para este día. Pero creemos que tú sí Por serás. Por eso capaz. te hemos llamado. Eres. Parece muy única película, ¿no? De esperanza? Disney, tío, esta, esta parte. Pero está guay. O sea, a ver, Minecraft, tío. Ha evolucionado, ¿no? O sea. <risa> no siempre se va a quedar estancado lo mismo. <risa> guapísimo, ¿no? <risa> ¡Bro, bro, bro! Vámonos, gente. Estamos preparados para el Lord of the Ring eh, rollo Minecraft, gente. Se viene, ¿no? A ver, lo que me llama más la atención es RPG, gente. A lo mejor después de decir aburren aburre, ¿sabes? Pero yo creo que puede llegar a ser algo divertido. Vale, nosotros somos la paya esa. De... Eh, salir del pozo de simplemente ¿sí? Vale, si permanezco aquí durante 10 segundos, ¿no? Vamos al ataque, gente, con nuestro golem Pero modo yo no podré invocar todo eso, ¿no? Nada más empezar, ¿no? Ja, el bichín, ¿sabes? Que tiene toda la puta voz de un adulto, ¿sabes? Gracias de nuevo por tu valentía Nos sentimos honrados de tenerte como al... ¿Estamos contigo en ¿se corta la, el diálogo? Coño, me está crujiendo los dedos, ¿sabes? Bueno, me han los dedos No está tocando el teclado, ¿sabes? ¿Han reutilizado la misma escena? Me lo parece a mí Creo, ¿no? O sea, what the hell? Después tengo preparado un poquito después de Minecraft eh, el Among Us de peleas, es extraño, ¿eh? o sea, lo tengo ahí, ready. Y el Minecraft del 1986, full remake, que decís, yo, papá, hijo, eso es un juego de 2023 o del 86. Que lo tengo ahí, pero da serios problemas, tío, ¿sí? o sea, no sé por qué no carga tan bien la run, sabes es algo bastante extraño. Esta noche intentaré tastearlo otra vez de nuevo y, y probarlo. Y siento lo del juego de Silas del de League of Legends, es bastante caro, gente, o sea, literalmente, o sea, joder, son 30 pavos. Madre mía. Eh, ya me entendé, juego de Zila me puede llegar a gustar mucho, pero me noto por el culo después. ¿Qué? <risa> Siempre pasa lo mismo. A, a ese nivel sí. Qué guapo el gato ese. Esto es free to play en Microsoft. Bueno, en el Season para la Xbox Eh. Dios, qué fumada, ¿no? Está cargado de cosas, tío. <risa> <risa> Mira el cerdito bebé, tío. Bro, hay ardeanos ahí de todo por ahí, ¿sabes? Y un mapa. Vale. <risa> Vale, ese de guay. Cuidado, ¿eh? Cuidadito, macho. Papá monza, eh. Qué gracioso. Eh, colocar marcador, sí. Hacia allí. Marcadores. Eh. Ahí me gusta, tío. Una chude normalico. Eh, Mi pico, tío. ¿Cómo saco el pico? Te hemos proporcionado Oye. algunos recursos iniciales. Gracias. Pero recuerda que los ayudantes pueden reunir más por ti mientras avanzas. Si los eso Los ayudantes era... ocupados son ayudantes felices. Joder, macho. Qué esclavitud, ¿no? Los ayudantes... Los ayudantes esclavizados son eh, personas felices, ¿dice? Un poquito, ¿no? Eh, vale, es madera, tío O sea, bueno, ya que estoy aquí, gente Vamos a esclavizarlos, ¿no? Ellos lo han dicho, yo no Literalmente Has un el y guapísimo, ¿eh? Chica la esclavitud de hadas que voy a tener aquí en el Minecraft, gente Miren, miren cómo se fuman los árboles Bro Amazing Qué coño, ¿eh? La esclavitud llega a Mordor jaja, Y, y tenían miedo ¿eh? de, de los malditos de, de Pigling de los huevos Me los cargaré a todos Digo, ¿qué? A someter a la humanidad Minecraft, gente Vale eh, 36 en total, ¿no? A ver, da bastante poco En cierto modo Parece que iba a dar mal, ¿no? Toda la, ma la madera genérica, rollo ¿Me entendéis? Cualquier madera, vale Y puedo partir plantas Ya que estamos en la vida, ¿no? y sí Bueno, seguramente habrá una, una forma de, recolec de recolectar las plantas, ¿no? Con las haditas Increíble Vale, este me ha dado Ni puta idea Vamos para allá, gente A ver qué nos encontramos de por medio Nada, me recuerda un poco al señor del jalillo de Lego, ¿eh? O sea, fuera de coña Pero me parece llamativo, tío O sea... uh. Oh. Uh, oh, oh, mamá! Oh, ¡Oh, shit! Dame ese orito Dame ese orito, güey O oh, bueno, a ver, parece orito A lo mejor es single Ni es eh, silver Es plata, ¿no? Vamos, trabajen para mí. Vamos, mamá, huevo. Trabaja. prisa. Que te calles, hombre, que te calles. Que estoy trabajando, coño. ¿No trabajan o qué? Gente, están trabajando y tal. Trabajen, ¿eh? Eh, piedra, no. Me voy, gente. ¿Son bobos o qué? Bueno, yo creo que ahora mismo no podemos pillar más nada, ¿no? Porque tiene piedra y madera. Vamos a, vamos a la misión. Que me voy a luchar como si hubiese empezado en una semilla nueva, un mundo. <risa> en Minecraft, ¿sabes? A ver, se ve gracioso, tío, no obstante. ¡Wow! <risa> me hace gracia, tío, las animaciones del agua. O sea, lo único que a lo mejor la acaban un poco más hacia adelante, y ahora la cambiamos, ¿eh? Trigo de velocidad, ¿pero qué? Y ahí, señora, tranquila. ¡Wow! set! Lo que me llamaba más la atención, sinceramente, era el mundo RPG, ¿no? Que, que va a desentrañar el juego Porque ya me parece bastante completo De por sí el Minecraft a seca Imagina, es un culto RPG, ¿sabes? Eh, mírate, Redstone ¿Y eso es una araña? Lo siento Ah, es una tortuga, bro No quiero, no quiero matar a tortugas, tío No quiero matar a nada eh, relacionado con eh, cosas neutrales, tío Minecraft siempre me pasa lo mismo, ¿eh? Pero ¿qué hace una tortuga, tío? En una zona nevada Literalmente es una tortuga nevada. Es una tortuga ninja, qué coño. Estaremos aquí ya, ¿no? O sea, M. Eh, yo sí, es ese bichín. ¿Chiquitito? Vale. Vale, vale, vale. Ahí está el Nether, gente. Que ya voy, que ya voy, pesad. ¿Y qué hago? ¡Oh no! Mamma mía. Mira tú los ardeanos. ¿sabes? Y yo no tenéis. No hay defensa, ¿sabes? No hay nada de defensa. Aquí viene, gente. Vamos a ver qué tal el combate. Que te cargan al meloncillo, tío. Es un muela. LOL. Lo no matéis, eh. <risa> <risa> humor gremlin, ¿vale? Son muy humor gremlin, tío. What the hell? Eh. Ya voy para allá. Eh. X quiero. Ah, vale, vale, vale. Eh, entiendo. Sí, sí, sí, sí. Pero, tío, no. Rápido, rápido. Claro. Me... Yo iría solo. ¿Me metes prisa? Mamá huevo. Eh. ¿eh? Esta clavizando ping sin avisarme eh, me, fue, para me parece ¿Qué tal, campeones? estamos. Aquí estamos eh. Juego. Vamos a ver qué tal, el maldito de Minecraft Legend. Tiene buena pinta, la verdad, no voy a mentir. Tiene muy muy buena pinta, la verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo fue la mañanita? Ah, hostia, es como de defender banderas o algo. Oh, Iu. Sarao. Y yo, estoy empanado, gente. Perdónenme, era la Q, ¿no? Me lo he llamado a mis goblins, tío. Hermano, venid conmigo, cojones Un bocadillo de para pa, pa, primero que mata uno No lo vea ellos Cabezón, si es que no, no sé, tío Vamos a ver cómo me atacan Nada nah, de locos, o sea, tengo básicamente El ejército de las tinieblas XJ Fit, eh, los golems del Minecraft La pila ¿sabes? Increíble, nada, nah, o sea Me gusta la idea, tío, está replantado de una forma Bastante graciosa, no obstante Como meten, eh Los Piglins, no son piglin Son Piglins, tío ¿Ya? Sí, esa es nuestra paya, ¿sabes? Como allá? Tiene más paleta que yo, cabrón. No lo vean, ¿sabes? Su boca se compone de dos dientes, dos paletas, ¿sabes? La, eh, bro. la piedra de la vida, ¿no? Y pensé antes de meterle al competitivo probar el juego, la verdad. El juego de Zilat sí que no, es que son 30 pavos, gente. Para que después ni genere, como siempre Más en ahora, o sea está Bunga, Bunga, Bunga, se han destrozado la fuente. Pues venga, vamos a construir una los jones vamos, carpintero reparará las estructuras cercanas Pon a los ayudantes a trabajar Para que te construyan una Vamos, vamos a trabajar, hasta navayares Dios Dios, Dios, Dios, Dios, los goles, y yo sí construí más rápido que yo Bro, esto es how to make a, a build Increíble nana, O sea, está guapísimo, porque si os dais cuenta esto, esto que has hecho aquí ahora, mismo los bichos Es un tutorial de cómo hacer una puta forja es increíble Nada, tiene una idea muy guay, tío, el juego O sea, fuera de coña, muy, muy chula Cabañar capitero, sí, está puesta, tío Cabañar capitero, sí, está puesta O sea, ¿otra? Ah, ¿qué, ¿Qué decía peligro. yo? De ah, era una fuente? What the hell Qué guapo los ¡Aldeanos están felices! ¡Nos vamos! No ¡Uy, mirad tome mi puto goblin, tío! Venid conmigo ¡Bunga, bunga! Está guay, tío, o sea, el achudo y tal me, me parece bastante divertido, tío. Eh, marcar, eh, nos vamos para eh, allá, corriendo. ¿Y esos portales tan extraños? Vale, llegamos a la que es... Más imágenes en el pop. Me parece gracioso, como eso, es? Un, un Lego, pero del de, de, de Señor de vale, los Anillos, tío. Aldea. ¿Qué coño? Y ¡Ay, baby! Deberíamos ir a advertirles Por mucho que nos duela en el alma ver esto Debemos confiar en que nuestro héroe Los hará salir Se cortan algunos diálogos, tío Esa es la pila azul es mía, ¿no? La verga, güey, vámonos Bueno, eso invocar un par de goles más Y ya nos vemos con Nemo, ¿no? Con esa eh, vaina Bueno, en verdad, que cojones? Con esto tiro y demás ¡Vámonos, ejército de las tinieblas! ¡A ver! ¡Vamos a huevaso! ¡Ey! Yo, no vea, eh, esta vez han empezado a atacar bastante duro Tenemos una espada de diamantes O sea, no, te, no tengo nada que temer Bro, bro, bro, bro, los saqueadores del infierno ¿no? Llamaban, bro ajá Me parece gracioso, tío El método de, de peleas, ¿sabes? ¿eh? Bro, para, ¿no? Es un irrespetuoso Por Huffenpuff, digo Gryffindor Tienes ah, claro. que derrotar a los piglins que atacan la aldea Ya, ya voy <ríe> Sal No lo he hecho, vale, pero sé Por lo que se veta se ¿Seguro? Lo yo lo yo veo no quemando, todavía los aldeanos todavía, también ¿eh? quieren darte las gracias? ¿Ah, sí? Ve al cofre de la aldea en la base de la fuente Para recibir una sorpresa ¿Dónde está mi oro? ¿Dónde está mi oro? Who is my gold, bro ¿Cómo ya? Uh, ¿Y eso? Los aldeanos son batizados, Primarina. pero quieren ayudar en lo que puedan Sí. Como agradecimiento, puedes contar con su ingenio Como ayuda en la batalla. materiales para ti eso, vidas. Los se otro, ¿eh? en las afueras de la aldea. Creo que tienen en mente otro ataque. pondré eso, güey. Los que tienen en mente otro Le pondré si cuatro, ¿no? Ahora, que aún hay Le pondré cuatro de buen las rollo. De o sea, literalmente muy bien para defender la aldea. Está guay el sistema de ¿me de economía que tiene el juego así también, o sea, dentro de del metagame de ser un RPG, ¿no? Ole, let's go, mira cómo están felices Y mi recompensa, perdón, Abrir cofre, dámela ¿Me dais algo No, no? Pues me queda con panete, no ha colado, tío Vale, pues ya nos, vemos, ya nos vamos al carallo, ¿no? Eh, Siguiente misión es Tienes que levantar algunas defensas alrededor ah, de la aldea o sea, pero más, tío O sea Me está diciendo que cuatro no son suficientes Compárteme, te metes red de, de estas churra Que va a aparecer toda granada me quedo con 10 Ya no tengo más, ¿sabes? No tengo más ardeanos que trabajen o, ¿O me pagáis más o, o qué pasa? Todavía queda algo de tiempo para reunir recursos Si se están agotando Claro, rápido. claro que sí Yo creo que eso está muy como siempre, tío eh, Le he puesto 300 cosas ahí, tío 300 torres de la muerte What the hell me pide más, tío. Ah, vale, o sea. Que sí, que sí. Puerta no, o sea, entiendo que haya más cosas. Ya Hostia puta. Que oh, te calle. No que te calles Que te calles tú, puta. <risas> Hermano, que esto parece de sin castillo, y Al final me van a sacar, ¿eh? Me da igual. Yo lo voy a hermetizar todo, ¿vale? Creo que da tiempo. ¡Las murallas a, a Gryffindor! ¡Se acercan más piglins! No pasa, nada, Yo aquí, huevo. <risas> ¿Cómo se alertan los ardeanos, tío? Los piglins atacarán por todos lados, así eh... que asegúrate de consultar tu brújula para ver por dónde vienen. Sí, sí, sí, tío. Un momento, ¿vale? O sea, tengo que construir y tal, o sea, joder. Tranquilo, tranquilo. Tú se puedes, tú se puede, tú se puedes, tú se puedes. ¿eh? Eh... ¿Dónde estaba esto? Aquí No pasa nada Tenemos la defensa todavía, ¿sabes? Vamos a, vamos a llamar a, a Golems Venid a mi Golems del bosque Y de las tinieblas, de las profundidades De las almas de ¿eh? Gondor ¡Al ataque! Mamá huevazo O sea, ¿dónde están? Pero yo no los veo, compadre Ah, que se ha quedado fuera, lo siento Yo si morí es culpa del constructor, ¿sabes? Del arquitecto, no he hecho puertas, ¿sabes? No se puede entrar, solo se, quien se quede dentro, se queda adentro. Ah, que están aquí. ¡Bro, ataque! Mamá huevazo, si va bien, tío. Tengo que venir yo aquí, ¿sabes? A trabajar. ¿eh? A matar, básicamente, piglins, ¿no? Eh, bro, no mates a una llama, tío. ¿Qué te ha hecho la llama? Hostia, al final me la cargo yo. ¡Tiembla, van. Vendrán por el otro lado, no qué Vienen por el lado. ¡Ja! Más piglins. Tranquilo, yo si eres Gandal, cabrón Menos mal que no hay daño aliados, ¿sabes? Si no, estaríamos un poco jodidos, supongo Vale, bueno, bueno, bueno Se hizo, ¿eh? Se hizo lo que se pudo, tío Hemos construido granada en dos segundos, tío, Minecraft Madre mía, ¿no? Y el campeador, ¿cómo mete, no? La llama acaba de escupir o me la apareció a mí O sea, ¿qué Necesitamos llamar a más piglets, ¿eh? O sea, bueno, perdón, más goles Bro, ¿por qué? Eres tan autodestructivo, tío Al final ha muerto la llama, ¿no? Sí, tío Pobre llama, yo ¡A mí! ¡Goles! ¿Cómo que no puedo más? ¿No muerto ninguno? ¿Really? ¿Por dónde vienen? O sea, ¿por aquí he defendido yo? Sí, ¿no? Y yo me está mareando ¿Por dónde vienen? Mamá ¿Más Eh. what is the way Ah, por aquí ¿Otra vez? ¿Por el mismo sitio? ¿En serio? Pues un ataque en conjunto Sí, sí, sí Es un ataque en conjunto, gente El ataque eh. ha terminado Pero quedan algunos piglins Claro que sí Yo los mato Tranquila, señora Esclavizando aquí a Minecraft Claro, Yar, Que he cambiado está, tío Joder Está gracioso, lo has conseguido. <risa> aldea salvada. Sabíamos que era escapar. Pongámosle a los. Están muy agradecidos de que hayas defendido su puente. Han dejado algunos recursos en el cofre como <risa> claro. agradecimiento. Sí, voy a tener que destruirlo, vale. Pero los Picklins no se rinden con facilidad. En este preciso momento están preparando un ataque contra otra de nuestras aldeas. Como lo vez. Tenemos ventaja. Si puedes, acaba con los puestos de avanzada de los Picklins de la aldea. Deberíamos ser capaces de hacer retroceder esta invasión. Eh, ¿Me dejas pasar? ¡Gracias! Eh, no. Bueno, bueno, bueno, compadre, si hacemos un poquito de trampas, ya que estamos, se lo dejamos bien apañado, ¿no? Un poquito, ¿no? De vinicomanía hoy. ¿Cómo allá, tío? Con un laúd, con un laú. tío. Ojalá fuera tan fácil todo, tío. Se quejarán, compadre. El construido está aquí un fuerte de Playmobil, churra. Me cago en panete, ¿eh? Gracias por la recompensa ¿Y los diamantes. Hmm. A ah, avanzada, dicho, ¿no? Entonces sí es esa vaina eh. de ¿De un La contaminación Un momentillo, vamos va a cagar un par de ellas, ¿sabes? Para los ah, entiendo, entiendo O sea, el juego es eh, una, una fábula para los niños, ¿no? Que lo jueguen también, rollo, porque son Minecraft eh, En vez de encontrarse con un Minecraft normal, ¿no? Pero tengo muy pocos de los otros, ¿y ¿yo en serio? Alta estafa, cabrón Vamos al ataque hey, me ¿Qué? Son verrugas de Nether. No, el saco... Espérate, esto es el Warhammer 40K, gente. Cuidado, eh. Que he cambiado está tal, Lego. De... De... O sea, Señor de los anillos, tío. Loros de ring Lego eh. Increíble. Ah, o sea, que tengo que partir esto. Vale, vale, vale. Como meten. Con cerbatanas tío. Qué gracioso. me Destruye. Hermano, cuando lo destruya me. ¿Se ha destruido? No me lo no creo anillo. Amazing. ¿y las llamas no pueden ayudar o qué es lo que pasa. Ayudad, ayudadme, llamas de mierda. ¿No se ha roto? ¿Dónde en concreto tengo que pegarle? O sea, hola. ¿Y por qué ha salido de ahí este clean? What the hell. Vale, hay algo me está pegando un flechazo. O sea, no sé ni dónde, pero bueno. Joder. Vale, ahora ha destruido totalmente, ¿no? ¡Ja! Os puedo robar eso, un cofre de Nether. No me lo creo. Lava. Hay un cofre de medera ahí. Por este racota. Es un bloque, ¿no? ¡Hostia! ¡Que me quemo! ¡La verga! ¿Qué, qué, o sea, qué coño, tío. ¿Y esto cómo lo parto? O sea, ellos sí lo pueden partir de forma loca, ¿no? Yo no. Eh, hace falta más golems, eh. LOL. Vale, está destruidísimo eso, ¿eh? No más golems, ¿eh? ¡Lul! Vale, está destruidísimo eso, ¿eh? a ah, la X ¿Qué quieres que haga? Ah, o sea, aquí Pero si ya tengo construido, coño O sea, allí ¡No me líes! toma no huevazo! ¡With me, brothers and sisters! Se pueden construir sobre la piedra No me jodas Yo creo que con esto, tiro gente y demás, macho Después podremos llamar a otro golem, eh Vale, vale, vale, vale Bueno, bata, bubi Lo último, gente, que da esto Tía, pues es duro, eh Espera, espera, quedarse aquí, bro La verga, güey Nada, nah, hay que destruirlo y ahora lo, que, lo genero Lo raro es que no me da No me da loot, eh hmm. Muy greenpeace todo Minecraft, Minecraft, eh Nada, está gracioso, tío Podría ser peor, ¿no? Pero, oye El Minecraft, como he dicho Debe de evolucionar de algún modo Tío, ¿es el líder creeper? ¿El jeeper creeper o es el líder creeper? No soy muy bueno contando chistes, gente Ya lo sabéis El señor de los anillos, coño Literalmente El es Frodo Literal. la guerra. ¿A dónde conducirá todo esto? ¿Podremos invocar a Creepers? ¿Luego? Comienza la aventura, mamá huevo De la esclavitud de Pixel Quiero generar más, tío ¿Y esos ruidos, tío, tan raros? O esos sea, son ellos, tío Ah, vale O sea, rampa fuerte, le da igual, ¿no? Mientras que no muera ningún bichín ¡Estoy aquí, mamá huevo! ¡Abreme la puerta! Open the door, beat! Que vino... Ya me entendéis, no un Sandragon Es coño? Me flipan los lo pequeños Porque me recuerda a los del claro ya, ¿sabes? ¿No hay como unos bondes que tienen una máscara que son Corcel Batana. rollo es eso? Literalmente Hermano, mmm, mis eh, golems tienen eh, Hambre de victoria, ¿eh? Yo no digo nada eh, When you won Es duro, ¿eh? Para partir las cosas ¿Se empieza a caer o cómo va la vaina? Espera, a ver ¿No puedo hacer qué? Aquí no puedo, masivamente construir nada por decir Vale, ya está Semidestruido, ¿no? Menos mal que solo es una puerta, pero me di cuenta que allí Vale, está abierta, no una puerta O sea, estoy Haciendo una incursión por la parte Por la, la cual la no playa. es no me jodas Nada que se interponga entre esos barracones y tú Sí, tu madre Salvo algunos piglets. ¿Digo qué? faltan estos piglets Ah, vale, tenía igualmente barrotes With me, brothers sister, Hermanos, hermanos, miren esto, miren esto Se están haciendo yapas, gente Mírenlo, mirenlo mírenlo La velocidad de las yapas, bro No sabía que había jugadores de Valorant en el Minecraft, eh Legend, digo What? ¿Habéis visto la cara que pone mi personaje cada vez que choca? Vale, vale, vale, va, vale, saca, saca a sacar ha sacado, bicho. Yo defiendo a mis goblins ¡Wow! Eh, eh, ese diamante es mío, ¿eh? Ese es lapilación es mío, bro. Tengo esto, que tengo la pilafuri, ¿no? Eh, eh, no me saís bobo. Ah, hay un spawn ahí. Qué gracioso, ¿lo veis? Increíble. Nada, súper gracioso, ¿eh? Es un maldito Lego, pero de Minecraft. Está guay. Muy friendly, no antes de competitivo de valoran, mire bien. bien. Salumba que eres tú. ¡Guau! ¡Wow! El ojo de Saurus, gente. Dentro de poco, un Nazgul. Not bad. Pozo eh, bien. Pero todavía queda un puesto de avanzado. Que sí, que sí, que ya voy. Nos hemos enterado, tío. El puesto avanzado. O sea, realmente. mucho su madre. Un poquitito de regenerado, Aunque no puedo, ¿eh? Eh, where is the other eh, over there? Hey, yo aquí, el comienzo del juego, ¿no? Mm, el curioso Creeper ha vuelto y se ha traído a un amigo. Un esqueleto, ¿eh? ¿Qué crees que harán? Lo sabremos pronto. ¿Cómo? Se vuelven malos, ¿no? Es completamente Señor de los Anillos, gente. es la permisa del juego, tío. El anillo es el salman viene por el Nether ¿eh? yo no lo sabía has pero... recogido una cantidad significativa de prismarina al acabar con todos esos puestos de avanzada ir al pozo del destino y te mostraré cómo construir algo que te será muy útil esperemos que sí está sintonizada con las aguas que fluyen en el pozo del destino ¿Y? puedes viajar aquí de forma rápida siempre que quieras de puta madre, atp toma ya me vengo con todos los goblins increíble no, está gracioso, gente. Es muy bonito, ¿no? Como diferente al Minecraft, Estoy ¿no? Siendo Minecraft, lo guay. Él hizo su forma espectral, tío. ¿Y eso? ¡Qué guapo! Gol en nuevo, gente. ¡Qué guay! ¡Ah! ¡Mírenlo! Es un golem eh, aspersor Joder. Qué guay. Yo quiero uno, ¿eh? O sea, me lo apunto. No tengo cerpes, pero, tío, está guapo, ¿no? Para verano, o sea, joder. <risa> Mientras que no me reviente el pt, gente para hacer directos <risa> No serán tan agradables con los piglins Te lo aseguro Vale, vale, vete ya con tus nuevos amigos Tú también, criaturita Blue upgrade, ¿no? Blue upgrade del golem eh, Regadera Tengo ya uno de esos ahí, ¿no? Mira el golem Regadera de de tienen muchas ganas De unirse a ti Gracias. Necesitarás un recurso especial para la la melodía para ti. Tan solo tendrás que construir la mejora adecuada. Vale, te dice abre a la R, ¿no? Aquí es donde se guardarán todas las maravillosas melodías que aprendas. Ahora sigue adelante y pasa página. Aquí tienes. Ahora elige la estructura para mejorar tu laudo y poder tocar la melodía de hierro. Que los ayudantes la construirán por ti. Bien. Uh -huh. Ahora sigue adelante y construye tu mejora de hierro. ¡Qué guapa nueva melodía. Tu relación con los ayudantes... Mira, Mirad los bichitos, tío, los dioses el hierro, necesitar... ¡El hierro! Vale, vale, worth it, guachín Ahora podrás recolectar hierro en el mundo y generar estos nuevos amigos siempre que los necesites. Ahora vamos a explotar, ¿eh? Hierro, eh. Puedes usarlo para construir todo tipo de nuevas estructuras. Ah, qué guapo, mira. Renstone, diamantes, los eh, eh, Recolector Carbón, ¿no? ¿Te van vale. van a necesitar de nuevo? Oh. Uh, Vamos a darle sí, o sea, vienen todos los bichos conmigo, qué vaina. ¡Let's go! ¡Mamá guapo! ¡A por Saruman! Nada, si mato al elefante lo tengo easy. O sea, creo. Inframundo, o sea. A ver también el, el de Island de los huevos. O sea, es, eh, a ver si lo puedo llegar a traer, tío. Que todavía no, eh, no juega Resident Evil 4, para que vea. ¡Uh! Se ¡Moli! chido, gracias por solitario. ¡Qué tío. Van a dar solo a tope. Madre mía, a ver si se lo hace. ¡Qué no es chido, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué guapo! Está flipante el puto Minecraft, ¿eh? Está muy chulo. A ver, me recuerda, Nacho, al Lego eh, el Puto señor de los anillos. Está flipante. Senache, de ese ¡Ey, bro! Creo que ya lo mato, ¿no? Creo. Con la vida mamá huevazo. Nada, estoy haciendo aquí el Java, ¿sabes? Increíble. O me lo pongo más cerca, me voy al guan. no. Wow, me voy, gente. Ese eh, es el nuevo Legend. Sí, exacto. Está en es un Padre de la Guipona, chido, pero está bastante guay. El más ha generado, tío. O sea, es increíble. Y ha generado más que Fortnite en un tiempo. <risa> Dicen que el de Andy las 2 es una mierda. Le han puesto una nota de 5 sobre 10. Nada, literal, mi hermano Sergillo. Eso lo quiero contenido. A mí me da igual, la verdad. O sea, para mí el juego es el LOL. Me suda la banana Igual que Resident Evil eh, Sé que, coño No me lo compré en su momento Ahora no me lo compraré ¿Sabes? Sería una tontería Por mi parte Pero molaría ¿Sabes? En un futuro Pues lo traeré y Me lo haré sin prisa La verdad es que Hace un tiempo Que al igual que no veo eh, Ni sé cuántas personas Están en el chat nunca La previsualización eh, Realmente no traigo nunca Ya juegos que siempre sean tier A no ser que me convenzcan eh, O que me sean eh, rentables ¿No? Por ejemplo Esto es gratis Y para mí Me está gustando Ya que me gusta el RPG Y al mismo tiempo también El Minecraft Está guapo eh, no tengo vía no tengo vía Que es mío, que es mío Hidras venenosas. venenosa Entonces más o menos un poco Pues me dejo guiar por ello O sea, de ahí también, coño O sea, después hay juegos, tío De los indies que hemos traído Y que nos hacen sponsor Que te quedas loco, oye Me gusta mucho más que los triple A Buenas, Sergillo, grande Me cago en la leche ¿Qué te contan, chidores ¿Cuánto tiempo es? ¿Churra? Literalmente, a ver, es eso también Todo el mundo dejó de consumir tweets En un momento determinado, ¿no? Es normal Y seguirán siendo así las cosas Hasta que nos viralicemos Y, ¿sabes? Por el mundo, pues, los OG, os pasé Y digáis, hostia, puta alegría el papajío Aquí, sembrado de peñas, eh hey yo. pues así, ah, la villa Pues poca cosa eh, sacó un libro, ahora empiezo eh, Con la campaña del hotel y bueno, haciendo eh, haciendo música con poesía Poco más el gato de Nachido, está toda, eh Está todísima, está toda Su libro Luna de Plutón Hostia, que dice un libro, que bueno, sí, Nachido Sacó un libro, se incluso, bueno, ya tuvo una presentación y tal o sea, se incluso me queda haciendo directo, tío Estoy muerto. Después también tendría que ir al currar Que también fue eso Vale, por fin partimos el Nether, ellos El portal, ellos What the hell Está bastante chulo, a ver si eh, El Nacho puede hacer algo, tío Como para poder llegar a sacarlo En forma digital también, ya me jodería y eso también, mira, ahí tenéis eh, lo del SISO para el equipo. Si lo pilláis con ese código, me ayudáis a que tenga más sponsor con, la, con dicha empresa. Siempre, ayuda bastante, la verdad. Qué guapo, o sea, me mola mucho, tío, el juego. O sea, a ver, no es, es Minecraft, pero eh, rollo muy RPG, tío, me mola. Mis criaturas están jodidamente locas, tío. Voy a intentar hacer todo lo posible para que ellos peguen, tío. ¿Podéis venir conmigo? Please, help me, bits. 15%, que si yo le pega. Si yo le pegan de puta madre, tío. a ver si no me muero porque el mamut lanudo del el inframundo. Ese portal está a punto de derrumbarse. No me jodas. Sigue luchando. Destruye su magia. Sí, sí, destruyete tú la magia, madre mía. A mí algo de, de lo que dices eh, Que ha pasado Pues como al final también Porque antes eh, teníamos tiempo libre que ahora eh, Entre el curro Entre que estoy fuera eh, De casa por ahí Y luego eh, Poco rato eh, Tengo eh, libre no me comen, me pongo un ratillo El contra la Claro, o sea, es la cosa Igual que todos los más pequeños Obviamente ahora tienen El curso de por medio Sergillo Es normal O sea, a ver También ya la adaptación mía De poder llegar a O sea Trabajar más eficientemente para poder utilizar las mañanas en juegos como el Sios, tío. o sea, que eso daría un impulso diferente a Twitch, pero a la larga es eso, o sea, no es culpa vuestra ni mucho menos. Twitch cambia y Twitch va para, para adelante y, o para atrás, ¿no? Habrá gente que va para atrás o que ya no haga ni directo, como siempre digo, es que es lo más triste, ¿no? A la larga. Esperamos que igualmente siempre voy a estar ahí para vosotros y para vosotras creando contenido 24-7 y adaptándome a cualquier otro tipo de movimiento. O sea, a ver, yo después de currar vengo y hago directo, no paro. Y a las 10 cuando me pongo a cenar, o sea, lo que hago es subir más contenido o eh, seguir renderizando. O sea, eh, creo que lo único que paro eh, todos los días, exceptuando el domingo, que el domingo nunca paro de crear contenido tampoco, eh, serían los últimos 10 minutos de conciencia que tengo antes de irme a la cama. Pero por todo lo demás intento aprovechar todo el tiempo posible. Está claro. Pero porque yo soy así, ¿sabes? Tampoco espero que nadie sea así, ¿sabes? Pues soy un poco otra en la vida, ¿no? A la larga, para mí esto pues es mucho más que crear contenido, como siempre digo. Es una forma en un futuro de poder decir, wow, let's go. Empezamos la era de jugar a Final Fantasy IX, yo con eh, 200 personas, bro. ¡Qué guapo! <risas> Sería la polla. O el dragón que es, ¿no? El periplo. El peri eh, bueno, el, el imperio del templo perdido es el, el periplo, coño. Súper guapo O sea, por ese tipo de cosas puras, ¿no? Y seguir haciendo, ¿sabes? Que la comunidad sea más grande Que es lo bonito, ¿no? A la larga también Creo que ahora comienza el juego de verdad, ¿no? Un y 26, ¿no? Nah, en verdad no creo, ¿no? Da igual joking los, pit, eh, los Piglins se van Pero también es una alegría Que estéis trabajando, o sea, es worth it O sea, su estudio se trabaja simplemente, ¿no? Si no, es una persona rica, seguro Se le cae el moquillo ¿Cuál está el nuevo Crash Bandicoot? ¿El nuevo Crash Bandicoot? O sea, no, Crash ¿existe eso? ¿De Crash El 4, eh, a ver O sea, yo el último lo dejé como en un remake súper raro Que ibas utilizando diferentes Estuvo tipos de, de, de personajes, ¿no? O sea, como contrajes, mejor dicho De más a de que somos conscientes 2022, ah, ese sí, o sea, ese lo dieron O oh, no, me lo pillé en Epic, creo Sí lo juego o sea, y el Spiro O sea, lo malo que mmm, sabes Jugar a esos juegos para mí son cerejillos ver a Rey Mono, Tío Hay algunas veces que por la... Bueno, hay algunas veces Muchas veces por la noche me pongo a ver a Raymonos Jugar al Spiro, al Tomba Tengo ahí el Tomba de la Play 1 todavía, o sea, literalmente Y tengo también ahora, después de Valorant, que Me queda nada para llegar a, bueno, salir de De oro, nadísima, tío Pero está guay, no me disgustó realmente O sea, está gracioso, ese es el del viaje en el tiempo o sea, el otro, el remake ese que salió antes sí que era un poco más caca, ¿sabes? Porque aún así, teniéndolo el primero, el segundo y el tercero, siempre me quedaré con el primero.